Hola, ¿qué tal? Hoy me lanzaré por la escala No puedo hacer daño Porque igual estaba alto Hoy día no me lanzaré por la escala Al conchito mariquita ¿Hay que pagar el servicio? ¿Hay que pagar el servicio? Ya hay hoy día... Sí, oh, ¿Qué cosa? ¿Molco por qué? ¿Qué dice? Si hoy día a servicio roba aquí y vuelve al 9. Porque, ¿Por qué tan bueno? ¿Por qué la Christ? Es un chico bastante la ¿Qué le Ya,